Oh, qué, qué, qué sensaciones, el seopsisto, ese juego es un juegazo, tío Te voy a presentar a Macaco, ¿vale? <risa> eh, es, Macaco es tímido, Maca, uh, ma, Macaco es tímido Luego tiene, tengo a otro, que aún no le hemos bateado Vamos a Hoy, hoy entre todos, le, te, le, le vamos a poner nombre al, al segundo mono, ¿vale? Pero, lo llamaste Macaco, ya está, así, así Sí, tío, Macaco, cuidado que es tímido, ¿eh? Macaco es tímido, eh. Cuidado. Shh. A poco a poco que se me asusta, eh. Macaco, te presento. Toma. <ríe> <ríe> te, te lo, píllalo, píllalo. Puedes agarrar. Hola, para ti. Ya sois amigos. Ya os habéis conocido. Ahora ya podéis hacer el cuscús Hoy va a volar. <ríe> Hijo de puta mía, ¿no? A ver, ¿qué pasa? ¡Ah, <ríe> ¡Oh, no! Por el juego. ¿Te imaginas? ¿Lo pillas al aire, tío? <ríe> ¡Hola! Oh, me lo paso... ¡Tíramelo! ¡Tíramelo! ¡Tíramelo al macaco! ¡Yo te lo pillo! ¡Yo te lo pillo al aire! vale. ¿Qué nombre le ponemos... ...al mono? Freddy el Mercurio <ríe> el, mono, ¿El mono negro? ¡Sí, tío! Esto todo carbonizado ¡Se ha quemado, loco! Sí, Julio, ¡Se ha quemado al mono! ¡Ah! ¡Se ha limpiado! ¡Lol! Sí, no me ¡Píalo! ¡Píalo! ¡Píalo! ¡Píalo! píalo. Pásamelo A ver si apunta Julio Espérate, espérate, un segundito Que se me ha... Ah, ya está Que no... Nombre... Ponemos al mono Ya está, me he puesto un título Para que la gente intente Aportar títulos bastante guays Vale, Julio, estoy atenta Pásame el mono Yo lo pillo, al vuelo Dale te pasaste, Julio Adiós, mono Mono al vuelo Plato al vuelo, no, es mono al vuelo A ver, Julio ¡Shh! Ánsamelo A mono Lástima Se ha ido un... Sí, un poco Un poco más, sí Han cambiado el aim, eh A ver, dispara Vale Mira, mira, mira, mira Uy Le he pegado una patada Le he pegado una patada no se podrá, no se podrá, porque le he pegado una patada, loco. Guille, Guille, Guille. Toma. <ríe> ¡Uy, bo, que me quemo! ¡Que me muero! ¡Ah! ¡Ah! Sí, oh, sí, sí, sí, sí, sí, sí, ah, Rapper Cal. No encuentro el puto Rapper Cal, tío. A ver, ayúdame, por favor. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde me has llevado? ¿Sí? ¿Pero dónde me estás sí, llevando? ¿Dónde estás? ¿Dónde me llevas? ¿Por qué suena eso? ¡Ah! ¿Qué coño es esto? ¡Oh! ¡Corre! ¡Corre! Lo voy a reventar con esto ¿Se puede reventar con esto? ¡Únete! ¡Únete! ¡Vete pa' ello! ¡Vete pa' allá, ¡Vete pa' allá ¡Vete pa' ello! ¡Que la liamos, loco! ¡Tomale! ¡Mira, mira, mira! ¡Voy! ¡Macaco! ¿Dónde no está Macaco? Macaco, súbete Saquealos, saquealos ¡Tuyo! ¡Rábales ahí! <risa> Me puto jodería que el macaco. El macaco lo reventase. se, se libra uno uno para uno, loco. Eh, se, se queda solo en el barco. No, hostia, se queda solo en el barco, también te lo digo. ¿eh? Tú, el ande de las balas es ultra mega rara ahora, ¿no? La han cambiado. Su... Oh, tú, ¿estoy manco o qué pasa hoy, tío? Ah, tengo, tengo, tengo. tengo... Derecha, derecha, Guille, derecha. Ahí, ahí. ¡Derecha! Nos pasamos, nos pasamos, Julio. ¡Chocamos! Chocamos, chocamos, ahí, ahí, choque, choque, choque. Sí, sí, sí, sí, choque, choque, mira, mira. ¡Toma, choque! ¡Oh, qué buena esa wolf! ¡Y esa también! ¡Qué buena, Wolf! ¡Madre mía! ¡El eh, aim eh, eh, eh, eh, eh, eh. eh, te lo juro que han cambiado algo de las balas, eh! Está hecho mierda esto, eh. también te lo digo. Antes Le tengo que pillar el aim eh. Esto es una mierda ya casi. Esto es, esto es Ahí, ahí, ahí, ahí, a reventar. Se va a la bola donde le da la puta gana, también te lo digo ¿Tú qué disparas? No tengo balas Bueno, tengo, tengo, tengo esta Abordaje, abordaje, Julio A por ellos No me de... Le han clado, le han clado, le han clavado. Voy por ellos Frena, frena, ancla, ancla, ancla, ancla tú también Ah, se han hundido ya, ancla, ancla Se han hundido, se han hundido No te preocupes, no te preocupes, está todo a ver, una pregunta ¿Dónde te has ido a girar el barco, tío? Estás pateado medio papa ya? Que tengo la caja aquí, Julio ¿Cómo te metes al server? Con paciencia ¿Ole, sí o no? Espérate ¿Te hago... No, espérate Espérate Espérate ¿Qué te hago, dúo? ¿Pero con Estás tocando con la espada, tío Te lo juro ¿Esta? ¿Te lo juro? Mira el, este, mira el directo. Yeh El mono, el mono te lo cambio. No, no tiene nombre tío. Se va. Y se marchó. Por favor, tiradme con él. No puedo vivir sin la agonía esa. Por favor, tiradme con él. Anacleto, ¿dónde estás? No puede ser. Lo perdí tío. No, no jodería. <risa> Venga, el mono está loco. F, F, F por, por el mono. F por el mono, tío. F por el mono. ¿Cómo ya? barco? ¿Dónde quieres ir? Este es Titus? ¿Qué hacéis ya? ¡Borrachos! Ya está borracho. Míralo. ¡Yo me habéis tirado el mono! A amonestación, amonestación. Maca ¿por qué? ¿Qué os ha hecho el macaco, ¿Qué, qué, Guilla? A ver, terapia para ti. ¿Qué te ha hecho el macaco? ¿Qué te ha hecho el macaco? ¡Adiós! Bueno, aquí ya sabes que tienes a Wolf que te va a animar siempre. Ah mira, aquí estás. Oh, mira. Vamos a troncar el Bayonet mientras que se nos quema el barco, gente. Eh, <risa> el barco toma por culo! ¡Eh, el barco toma por culo! Dile adiós. Es eh, verdad, es verdad, gesto, gesto, gesto. Voy, ¿cómo era? La Z, ¿no? Bailar, aplaudir, sentarse, dormir, salvar con la mano. Adiós. Venga, nos vemos. Estamos <ríe> por culo el barco, eh. Que sigue solo. Espérate que sigue el barco, Hombre, eh. claro. <ríe> hasta que se... Que, hasta que, se que, que, que se hunde. Hasta que se hunde. Pero, ¿cómo has puesto el tiro? Tú, gente, al final, ¿qué nombre le ponemos al otro mono? Tenemos Anacleto, Julio, <ríe> Fe Federico, <ríe> el <Mercurio? ríe> Federico el Mercurio. Federico <ríe> el Mercurio. Patbunny. Y Camicafe. Y Papuni